Gracias Carolina, Francis, Yerian y a los demás eh, técnicos, equipo de producción, que nos permite llegar a cada uno de ustedes a través de este magnífico programa de mañana cada día. Miren, mandé una fotografía. Quiero que me la pongan, si, si, si puede, si ya está en el máster. Esta fotografía que vamos a ver, miren, esa es doña Zaida Ginebra Viuda Lobatón. El próximo 27 de enero del año 2021 se cumpliría un año más de ella haber nacido en el año 1941. Eh, Doña Zaida, por supuesto, ya fallecida, es toda una personalidad en la República Dominicana con una historia preciosa de vida dedicada a la sociedad. Doña Zaidas fue eh, una parte importante en la revolución de 1965. Su casa de Gascue, se convirtió en un lugar de operaciones para los constitucionalistas que allí se reunían con. se reunían entre ellos, ¿no? Para programar acciones y esas cosas. Posteriormente, eh, Doña Zaida eh, estuvo haciendo radio, estuvo haciendo programas de radio de cocina, eh, básicamente basada en la cocina criolla, la cocina dominicana, pero se cuenta que en ese programa se hablaba de todo menos de cocina, porque ella lo dedicaba a enfrentar a Joaquín Balaguer y sus y su gobierno, pues ella era una opositora. Posteriormente, en 1978, Doña Zaida es designada como directora de la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía. Y ahí es que viene mi comentario. A veces me pregunto, ¿qué pasaría si Doña Zaida fuera... Eh, directora de ese departamento de esa entidad eh, ¿por qué? bueno porque doña Zaida era extremadamente fuerte fue una mujer que defendió la decencia defendió la dignidad de la gente defendió el arte, defendió la cultura cuenta Johnny Ventura cuenta Johnny Ventura eh, que en una ocasión él, es, él hizo un, un tema que se llama filete que decía que sacó la novia a pasear en una noche bonita y al cabo, bueno, la cuestión es que la llevó a un restaurante y, cuando, y lo único que tenía en el bolsillo era, era, era 20 pesos, no, no tenía cuarto, creo que es así. Y entonces la, la novia le pidió filete. <risa> Él no, no, no le alcanzaba lo poco que tenía para eso y tuvo que buscar un amigo que le prestó 20 pesos y le dio a la novia filete. Pues ya le prohibió esa, ese tema. El tema original, ella se lo prohibió. ¿Saben por qué? Porque doña Zayda decía que Johnny pronunciaba la palabra filete de manera muy sensual y que eso era un doble sentido, eso de filete. Y, y entonces él tuvo que bajarle el tono y cambió la expresión y lo dijo más rápido y más un poquito, y dijo filete. Pero solamente eso. Fíjense que doña Zayda prohibía tanto que ese tema Zayda que tiene precisamente Johnny Ventura, y vuelvo a mencionar a Johnny, porque era la orquesta más pegada de la época. Johnny escribió un tema, dice eh, eh, que su mujer se llama Saida y siempre se opone a todo. Le prohíbe que yo baile y que beba ron. Y si en esta Navidad, y si en esta Navidad... Yo le digo la verdad, si es que Zayda se opone, yo voy a beber, independientemente de que Zayda no quiera. Y entonces comenzó a decir, decía el tema, eh, que le, ¿cómo le vamos a prohibir al, al negrito Macabí que beba? ¿Cómo le vamos a prohibir? A, bueno, es un tema que se pegó y se oyó, y bueno, y todavía mucha gente lo recuerda. Pero eso viene a cuento por Zayda. Mi reflexión es la siguiente. Yo no creo que doña Zayda, que era una, una prohibidora de primera línea, de expresiones que no eran correctas del idioma para una producción pública de un disco, de un merengue, eh, una producción artística cualquiera que fuera, yo no creo que ella estaba equivocada. Los pueblos, independientemente de la modernidad, del avance, del avance tiene que garantizar un nivel de decencia adecuado. Nosotros no tenemos ese nivel de decencia. Hoy día aparecen unos genios que están en la dirección de, de, de espectáculos públicos y radiofonía, que dicen que no, que la libertad, que la demás... No, señor. No, señor. El arte, el arte, la cultura, la, la, lo artístico no tiene nada que ver con la indecencia. Usted escucha muchos temas en la radio, usted escucha muchos temas en, en otros medios... Eh, eh sobre todo los digitales Oiga a Say de ahí donde está en el fondo ese es el merengue de Johnny Ventura eso se lo dedicó él a ella y ella lo supo ella sabía que era para ella eh, y eh, sí, sí en una ocasión en una ocasión cuenta cuentan que ella se topó con Johnny no sé si fue que Johnny fue a su oficina y le dijo Johnny Johnny como quien dice me hiciste un tema atacándome, pero no le dijo más nada. Entonces, lo que quiero decir es eso. La música de hoy día eh, puede ser lo que usted quiera. Usted le puede gustar el reggaetón, el demo, pero no hay necesidad, no hay necesidad de hacer temas donde la indecencia sea lo que prime, como pasa ahora. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que el arte no tiene nada que ver con eso. Cuando usted utiliza esos mecanismos es porque usted no tiene talento, porque usted no tiene talento, porque el talento no te permite hacer eso. Eh, la mayoría de las frases que se usan hoy día en temas que se oyen son frases básicamente para decirla eh, en, tras las puertas cerradas haciendo cierta actividad que hacemos los humanos. O sea, en definitiva, yo pienso que nosotros necesitamos una Saida, una doña Zaida, para ir quitando un poco de abrojos a la actividad artística en la República Dominicana ahí hay una, una, una, una artista bueno es boricua pero se oye mucho acá lo llegué a escuchar en la radio que tiene un tema que yo no sé si el nombre del tema se llama La Popola pero creo que es así que se llama y dice, sí, la caballota. Y eso dice, esa, esa diablura dice, dame por atrás para que descanse la popola. O un reggaetón. Exactamente. Ah, o sea, sí. eso no debe oírse en una radio. Eso no debe decir. Y pido perdón por haber utilizado la frase aquí en este programa. Pero hay que ilustrar qué es lo que quiero decir. Eso no... Tiene nada que ver con talento, eso no tiene nada que ver con arte, absolutamente. Eso tiene que ver con otro tipo de talento, con otro tipo de arte, que se hace a puerta cerrada. Entonces, yo pienso que necesitamos limpiar un poco. No hay necesidad. Y vuelvo y repito, cuando oigo eso, realmente lo que oigo es, algunas porque lo, lo quito de una vez, eh, una vez me sorprendí mucho o siete años que estaba cantando una vaina que decía eh, eh, me gusta la mujer y ajena, para que el marido me agarre y me pique, y digo, oye lo que está cantando ese maldito muchacho a Rosanna le digo, no. y me dice, no, eso es un disco que oye cada rato la eh, radio Rancés, mío, me hizo un, hizo un yo abrí los ojos de este tamaño me cuando puso, ella me dijo eso me hizo un dicto y me puso, yo lo estoy yendo y, y me pone la, este tenía la música y me estaba señalando, papi uh -huh. Y cuando yo oigo lo que escuché Le digo, mira muchachos <risa> Pero entonces yo no sabía que era un TikTok. Pero hay un, una realidad Que la expresión popular La que se expresa en el barrio El muchacho cotidiano Entre las relaciones entre ellos La han llevado a la música Señor, sí. Y eso no es posible para el desenvolvimiento De una, bueno, de una, una sociedad como, sí. como la que queremos Si no se construye sí. Sobre mejores bases necesitamos trazar. Sí, vamos a tener problemas. Que que... Bien, gracias, muchas gracias, señores. Sí, vamos a una llamada telefónica. Tenemos una llamada adelante. Buenos días. Buen día. Sí, buenos días, muy buenos días, querido grupo. Sí, bien, eh, sí. déjeme decirle una cosa, amado. También Tony va yo no sé si usted se acuerda de Tony Ceball. Sí, sí, sí, claro. claro. Que fue asesinado en... Sí, sí, Tony en sí, sí. el gobierno de José Blanco. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, sí, sí claro sí. que sí. Él también le sacó un disco a Zayda. <risa> Ese no sí. recuerdo, ¿no? ¿Cómo decía Manolo? Zayda, o oh, Zayda. Ah, sí, sí, ahora sí recuerdo. Déjame tranquilo, Zayda. Sí. Sí. Déjame tranquilo. Y respecto a lo que está pasando con eso de la canata navideña, ¿cómo es posible, Dios mío, dígame usted, por favor, dígame algo sobre lo que yo a decir, ¿cómo es posible que este país como está, que en pandemia... ...porque dije que nada más la pandemia se ve de noche... ...que nadie anda en la calle... ...como que nada más de noche que el COVID anda... ...y cómo es posible que esta gente... ...viendo todos estos semáforos y calle, avenida, como tan, llena de hoyo y avenidas... ...como están llenas de hoyos y cosas... ...para allá abajo del puente... ...de camino a, a Jaya... ...eso hay un, un hoyo por ahí que no hay quien cruce... Así es. Y, y, y, ...y basura y por todos lados... ...lo mismo... ...y esta gente pensando en, en canasta ...y los pobres que no le dieron sus prestaciones... Cuando lo votaron del ayuntamiento, eh, eh, pasado al cargo, no le ha dado, ni su, no sé si se lo dieron o se lo van a dar, o ¿cuándo es que se lo van a dar. Ya se ha muerto gente esperando eso. Gracias, por favor. Muchísimas gracias. Mira, eh, vamos nosotros en este momento a conectar con WhatsApp. Vamos a presentar la pregunta del día para poner a los amigos televidentes en contexto. Ahí está en pantalla. ¿Está usted de acuerdo con que el ayuntamiento de San Francisco de Mascorís gaste más de 600 mil en canastas navideñas para regidores y personalidades, ¿Qué dice la gente, Yerjan.